Hola, hola, hola, hola. Bueno, llegamos a la clase 212. Eh, Sol en casa 3 en Escorpio. Eh, y eh, Sol en casa 9 en Escorpio. ¿Cómo es esa combinación? Sol en casa 3, ya sabes es comunicador, burócrata, desperjuiciado. Casa 3 en escorpio, misterioso, esotérico, distante. Sol en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos, crueles. Por lo que podemos decir que si la persona a la que estamos estudiando tiene sol en escorpio, en la casa 3 en escorpio, por ejemplo, es posible que estemos ante una persona misteriosa que le gusta investigar y comunicar cuestiones profundas, esotéricas pero si el sol está en casa 9 es aventurero, filosófico, dogmático en vez de ser comunicador, burócrata o desperjuiciado como es el sol en casa 3 sol en casa 9 aventurero, filosófico y dogmático casa 9 en escorpio transformadores, regenerativos, intensos sol en escorpio sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos, crueles por lo que podemos decir que si la persona a la que estamos estudiando tiene sol en escorpio, en la casa 9 en escorpio, por ejemplo, es posible que estemos ante una persona de dogmas transformadores y profundos. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? ¡Claro que sí! Pero mañana sí va a ser en un verdadero video short de un solo minuto. ¡Chao! ¡Hasta mañana!